Hola mi gente de Fortius, Alto Rendimiento Mental, les saluda Iván René Valenciano, el Bomber. Hoy tuve la posibilidad de comprobar de que esto es una realidad y que para todos ustedes dentro del fútbol profesional y sus vidas es importante estar acá y comprobar de que sí existe, de que sí sirve y que funciona. Los invito a que vengan de acá a Fortios y compruebes que el alto rendimiento mental sí se puede y sí existe.